Violencia de género es impedir el acceso equitativo a la justicia. Violencia de género son todos los recortes que están aplicando ahora también, ¿no? Sí. Y es no reconocer las diferencias, porque tampoco es que seamos iguales en todo. Uh -huh.